Can hear the clock inside, a and talking. Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy emocionada por este nuevo video. Ya por ahí tenía uno que ya había grabado, pero dije no. Quiero subir este para taggear a todos mis friends. Porque estoy segura que más de uno tiene pendientes en su librero Entonces, y como dice en el título del video Este es el book pack de mis pendientes eternos Y pues me gustó mucho Porque lo vi en el canal de... Eh, María Spring Books De todas maneras aquí les voy a dejar su usuario Para que vayan y le den me gusta La sigan y vean todo su contenido Y pues vamos a comenzar Está realmente muy corto Divertido Y nos expone a todos Primera pregunta es ¿Cuántos pendientes tienes en tu estantería? 30, como unos 50 libros yo creo Porque de aquel lado son como, como 30 Y de este lado Este... Son muchos, entonces básicamente son como unos 50 más o menos. Así que son muchísimos que ya ocupamos leer, ya, sí o sí. Eh, la siguiente pregunta es ¿Cuántos pendientes tienes en digital? En digital son poquitos, son como unos 5, eh, son como unos 6 libros que quiero leer en digital que son los únicos libros que tengo pendientes, no, no, no hay más libros en digital pendientes. Ah, la, segunda, la, segu, segunda, la siguiente pregunta es, ¿te agobian tus pendientes? Pues realmente no, solamente me causa, no sé cómo llamarlo, como rareza saber que tengo muchos libros pendientes ahí. Es como quien tiene muchas actividades por hacer, pero no se anima a hacerlas por X o Y razón. En mi cuestión son los libros por X o Y razón. No puedo, eh, no sé, por ejemplo... A decir que no fue el libro que, o sea, no sé, como que no estaba en la temporada correcta para leer ese libro, o no me sentía bien para leer ese libro, no estaba preparada, no sé, como que diversas cosas, ¿no? Y pues así realmente como preocuparme, pues no, lo llevo relajado. La siguiente pregunta es, ¿tienes algún reto para bajar pendientes? Mm, la vez anterior intenté hacer como lo del frasquito De meter todos los libros que tengo pendientes Y ir sacando un libro, bueno, un papelito Y ir leyendo Pero ahora no tengo idea de cómo voy a leerlos eh, Mi plan solamente es ese, de leer los libros que tengo pendientes Pero no sé El, La única como... Mm, no sé, como táctica que tengo Y es porque la compartí con ustedes en un libro En un libro, en un video anterior Es eh, Si leo un libro digital Lo termino y luego me leo Uno en físico o viceversa Si me leo uno en físico Me leo uno en digital y así me voy eh, Así es como que me estoy obligando No obligar, ¿verdad? Pero como que estoy tentando a leer No sé, que ustedes me entienden La siguiente pregunta es ¿Los tienes todos juntos o de incógnitos por la estantería? Realmente sí los tengo ordenados eh, Porque hay una parte de arriba donde... Bueno, ahorita, ahorita les voy a poner aquí un fondo Pero básicamente en la parte de arriba este, Están los libros que la leí Y en la parte de abajo, slash mitad Están como que los libros que no he leído Y una parte de los que ya están leídos y luego en mi otro mueble están los libros que no he leído porque ya no me cupieron ahí. Ya no caben en ese librero y no se puede hacer. Eso es, nada más. Siguiente pregunta es, ¿cuántos libros nuevos han llegado en el último mes? En el último mes me parece que solamente llegaron dos libros. Dos libros, sí, llegaron dos libros que es El odio que das y eh, La corte del eclipse, que me lo regaló mi prometido. En el último mes nada más fueron esos dos y, y ya La siguiente pregunta es ¿Cuánto crees que vas a leer hasta el final del año? Uh, como cuántos libros Ay, es que la verdad no me quiero poner como ese tope Porque siento que Una, me voy a dar, dar me voy a querer dar prisa por querer leerlos Y no realmente porque quiero um, O sea, de que por gusto De que ay, me voy a aventar ahorita tres libros para leer O no sé sino más bien como por cumplir con ese número, entonces sin números está bien, ok, sin números. Pero lo que sí es que espero sí leer este año porque el año pasado casi no leí mucho, pero esperemos este sí. La siguiente y última pregunta es 10 pendientes que van a caer, 10 pendientes, o sea, libros, 10 libros pendientes que sí o sí vas a leer antes del fin de año, y es eh, La Corte del Eclipse, que esa sí o sí ya la estoy leyendo, le estoy dando prisa Listo, los traje del estante porque realmente eh, sí quiero decirles cuáles son los libros que sí o sí quiero leer antes de que acabe este año Y es El Odio que Das La Corte del Eclipse, que como ven ya tenemos eh, un avance La Elegancia del Erizo eh, Personas Desconocidas Uf, este libro que eh, lo dejé... En esa partecita que ustedes ven ahí, ahí la dejé, y es Emma. Ah, y de los libros en digital, quiero leerme, leer, nacida en 1900, no me acuerdo, ¿Qué? perdón. Y eh, otro libro, La Vida Invisible de Ávila Rue, y ¿cuál otro? Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Esos libros son los que quiero leer eh, Antes de que se acabe este año Los demás no importan Pero eso sí, o sea, neta me, me importan Así de que mucho Y eh, pues ya Eso es todo por el video del día de hoy Esas son las preguntas, les digo, fue muy express Lo sentí sumamente necesario El hacerles este video Porque, eh, no sé, siento como que va de la mano Con el video de mis propósitos Para año nuevo Entonces, sí Aquí viene la parte cool que es etiquetar o, et o taguear más bien a mis amigos. Y tagueo a todos mis amiguitos de Encuentro entre Lectores. Mikey, Mayra, eh, Lecturas Lunares, Pau, Diana, Hércules, Alondra y ya. Y también quiero taguear a mi amigo Tavo, obviamente. A mi amiga Vale. Creo que ya son todos. Si por ahí me está saltando alguien, si tú llegaste a este video por casualidad, eh, te animo a que hagas este tag y me tagues. Bueno, no, más bien me muestres tu respuesta porque estoy muy curiosa y ansiosa de ver tus respuestas y los libros que quieres leer o los libros que tienes pendientes y así. Entonces sí, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente. Bye! Can hear the clock inside A-ticking and talking Everything